Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Alfonso Zavala. Eh, estamos en, la, en el inicio de la presentación de una serie de videos llamado 2FF. Eh, la idea de hacer este, esta serie de programas es presentar a varios fotógrafos relacionados con el fitness. Eh, y bueno, principalmente eh, dedicado a toda la gente que, que compite, que está en el fitness, y eh, que es eh, seguidora, que es apasionada de, de, de este deporte, pero pues también un poco lo, los que les gusta eh, ver cuerpos, cuerpos musculosos y bueno, pues queremos platicarles un poquito, eh, compartirles nuestro trabajo y compartirles... Eh, pues las experiencias que hemos vivido durante todos estos años, y bueno, quise invitar a varios fotógrafos que han estado durante ya bastante tiempo en este en este medio. Eh, eh, en esta ocasión les voy a presentar a Carlos, Carlos eh, Rodríguez Valladolid, mejor conocido como Carlos Foto. Él es originario de Guadalajara, Jalisco y eh, pues lleva desde el 2008 eh, cubriendo eh, eh, competencias de fitness y haciendo trabajos fotográficos para atletas. Eh, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Carlos Foto. ¿Qué, ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo bien? estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí andamos. Eh, pues mira, eh, estamos aquí compartiendo con la gente que algunos ya nos conocen de, de, de, de bastante tiempo, somos los que siempre estamos ahí en las competencias, eh, haciendo, le, haciendo las coberturas a los atletas. Y, bueno, pero quise, quise hacer este, esta serie de programas porque, pues, mucha gente de nueva no nos conoce, eh, mucha gente, pues, nada más nos encuentra ahí en, el, en, en, en la competencia y, y, y y todo el trabajo que tenemos atrás, digamos, los archivos fotográficos y todo lo que, lo, lo que queremos mostrar, digamos, eh, pues, no hay como un registro, un antecedente. Y, pues, para eso es, eh, me animé a hacer este programa. Y, pues, compártenos, por favor, ahora tu trabajo. Quiero, quiero decirles a la gente que, pues, vamos a estar, el programa está dedicado a, a, a Carlos, pero, pues, Voy a hacer una intervención después de, de que presente su trabajo en el intermedio para que, eh, pues, no se haya un poquito de retroalimentación entre fotógrafos. Y también yo decirles un poquito que, que les pod podríamos aportarle algunos tips a, a todos los atletas que, eh, pues, no han tenido una experiencia este, fotográfica, digamos... Y bueno, pues quien quiera comentar algo, quiera preguntar, este, estamos aquí disponibles el, el chat. Este va a quedar grabada la, la, la presentación en, en, en, en Facebook, eh, se subirá a YouTube. Y, y este, pues para no hacerla tan larga, vamos a comenzar, Carlos. ¿Qué, qué quieres presentarnos? Coméntanos este tu punto de vista. De la, de la fotografía. Platícanos ¿cómo iniciaste, digamos, en esto de la, del fitness? Muy pues bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Este, pues yo inicié en el fitness, en la fotografía fitness, a partir del 2008, más o menos. Nada más, cubrí un evento por ahí en una camarita que me compré. Este, creo que cubrí un solo evento. Después, en el 2009, cubrí el, el Mr. Jalisco. Y precisamente en el 2009 me metí un, a estudiar fotografía. Uh, ya cubría por ahí algunas pasarelas en el 2010 también 11 y 12 cubría unas pasarelas de, de moda aquí en Intermoda pero en el 2010 me metí de fondo a esto del fitness tengo yo este, fotografías archivadas este, desde el 2010 a la fecha de todos los de la federación de Musclemanía del 2010 al 2015 en todas sus presentaciones Prestige, este... Eh, bueno ya no recuerdo muy bien todas pero eran creo que eran cuatro o tres presentaciones al año y todas las sí. todas las tengo bien entonces este pues me empecé a meter me, me, me empecé a meter a comprar algo de equipo para, para las sesiones fotográficas y ahora bien pues esto forma parte de mi segundo trabajo porque mi primer trabajo soy contador público tengo un despacho y pues bueno las ambas cosas me apasionan este y ahora pues Dentro de esto trato, pues, de mostrar algo de mi trabajo y en cierta forma ciertos comentarios al respecto de las presentaciones de, de los competidores, tanto en... Tanto hombres como mujeres, obviamente. Tengo... Lo, lo hice en dos bloques. Primeramente vamos a presentar las... La presentación de las, de las mujeres. Conforme vaya pasando, pues, las fotografías, este, pues, iré, iremos comentando ambos, tanto Alfonso como yo, este, lo que hay detrás de de todo ello, ¿no?, de tomar las, la fotografía en el punto exacto, en la pose exacta, este, pues, ¿Quieres, bueno. ¿Quieres que ¿Quieres que pase? Tenemos el trabajo aquí de Carlos, tenemos muy buenas fotos, la verdad es que, este, vamos a comenzar con eh, algunos trabajos de, de, de competencia de varoniles, si te parece, Carlos. Así es. Así es. Ok, va. Y ahí nos vas comentando qué onda. Bien. Pues aquí, este, en este caso, van a ser puros hombres. Este... Este es Martín. Dice México 2019. Bien. Bien. Lo que, uno, lo que uno trata de captar en todos, en todas las competencias, es el momento exacto de la pose, tanto en poses oficiales como en poses de transición. Hay que, hay que poner, nosotros obviamente, hay que poner eh, especial atención en cuanto cambian de una pose a otra la transición, porque a veces el juez de la voz eh, cambia muy rápido las poses y uno tiene que estar al pendiente de eso porque a veces nos ponen, como unos de 12 a 16 competidores en la línea, y es imposible captar a todos. Y yo trato, pues, de captar a de uno por uno, y tiene que ser en la, en la pose exacta. Aquí vemos a Ricardo Galván, un excelente competidor, competidor aquí de, de Jalisco. Este, este es este, en el. Estas son de la semana pasada, ¿no? Sí, este es del evento de la semana pasada. Este, ah, estas, las que siguen, van a ser de un evento que salí este en el Norteamérica, ahí en Pittsburgh Ajá. Este, y obviamente cubrí a los mexicanos y pues a todo, a, a muchos pues que, se, que se subieron a, a competir en ese, en ese evento fue la primera vez que que salgo que salgo fuera en este caso en Estados Unidos para cubrir un evento internacional y como pueden ver pues obviamente los físicos son muy diferentes a los físicos de, de aquí de, de México. Aunque uno y otro sí tiene la calidad de un, de un este competidor americano o canadiense. En este caso, el, eh, los competidores son de Canadá, Estados Unidos y México. Bien, entonces. Pues Por acá nos saludan. Buen Roberto Roco, saludos. Daniel Sánchez Acosta pregunta si estaremos en el Monterrey Bodybuilding. Eh, pues yo todavía no lo decido, no sé tú, Carlos, pero... No lo sé todavía, si es que no empalman un evento de la federación. Este, tengo ganas yo de asistir a un, a un pro show. Este, esperemos, esperemos que sí. Saludos, Ale. Un gusto trabajar para ti en este evento pasado también, donde, donde tu imagen estuvo ahí plasmada en... En el escenario. Y también Juan Becerra, saludos. Mi colega, colega fotógrafo, Juan, Be Juan Becerra y amigo. Hermano, un gusto sí. saludarte desde Atlanta. Que el día que fui a cubrir el North American Championship, este pasé a, a ver a mi hermano después de 20 años que no lo veía. Órale. Excelente. Pues este eh, está un poquito difícil, digo, pasar tantas y tantas fotos de, como tú dices, de tantos, este, años ya cubriendo, y pues yo sé que es una selección difícil de hacer, pero pues tienen gran calidad, siempre la, las fotografías de Carlos, este, están, eh, digo, tienen gran definición, siempre estás en el, en el, en el momento, pues quiero decirles que cuando, pues, cuando creo que más o menos llegamos un poquito al, al, a este medio a la par. Sí. Creo que yo llegué después. Yo, yo llegué un par de años más, ¿no? Yo creo que entraste como en el 12, ¿no? Algo así, sí, creo que en el en el, en el, en el 12. Antes fui eh, al... A, a, a, pues a ver, ¿no? Realmente me metí backstage, anduve ahí. Este, estaba yo más impresionado de ver como la gente, los atletas de cerca, y después me interesó como el escenario, pero, pero sí, este, siempre que, te, que encontré a Carlos, quiero comentarles que pues siempre, como, como un buen profesional, y siempre, todo el tiempo, no te despegas de del, este, del templete. Cosa que yo difiero ahí un poquito. Sí, sí, sí. Si no, si no trabajas en un medio, pues está, está está difícil, este, digo, te pierdes de muchas cosas, que también que luego este el platicar con los atletas, el, es, el ambiente es. y todo, pero bueno, todo ese sacrificio lo ven ustedes plasmado aquí en, en, en estas excelentes fotos, ¿no? Que ya quedan para, para la historia. Sí, así es. Este Sí, es, sí es un, poco, un poco pesado el asunto porque siempre yo llego temprano antes de que inicie, ya sea que me forme para comprar la pulsera de acceso este, o, o ya, ya la tenga por, por alguien contratado, etc. Este, pero sí, yo me quedo ahí desde que inicie hasta que termina. Y, no, y lo, en momentos salgo nada más para echarle un taco o para el baño, pero ahí ya, ahí ya me quedo y es muy pesado. Siempre trato de tomarme un par de aspirinas con unos traguitos de coca para aguantarlo. Trayitos de cocaína no, no otra cosa. Este, okay, para aguantar. Okay. Sí, vale, sí vale, estoy en la posición es parado y así, y siempre ando... Y, sí. por lo general, en un, en un evento como en el Centro Nacional o como en el Mister México, me ando trayendo... Ya, ese, esa, no la, esa no la había visto Carlos. Que... Ah, sí, sí. Generalmente, cuando se sube un competidor así, Obviamente, yo siento mucho mi emoción y siempre yo trato de ubicarlos y yo les regalo su presentación. Tanto también a un amigo, un gran amigo, el Torito. Ah, el Torito es un gran amigo mío y este uh, es un de condición enanito, pero bien, bien mamado. Y desde que lo vi, lo, grabé, grabé su presentación y le regalé su su presentación. También aquí a este amigo que viene en pantalla. ¿De dónde es este competidor? No lo conozco, no lo conozco. Ajá. Yo en el Facebook puse, ¿Quién conoce a este competidor? Y por ahí me salió. A los dos días por ahí me salió el competidor. ¿Qué bueno Me andas buscando así. te regalo tu presentación. Y ya vale. este, pues se la regla. Así como a los competidores arriba de 60 años, Ajá. Este, yo les regalo su participación. Obviamente a veces los veo y les digo y a veces no, porque pues un competidor arriba de 60 años no, no tiene redes sociales, muy pocos, muy pocos. Entonces, sí, sí. en cuanto los trato yo de verlos, porque como bien les digo, yo me planto ahí en el escenario y no me muevo. No me muevo porque ya sea que me quiten el lugar, o bueno, que me ganen el lugar, pero generalmente yo, yo, yo ahí Saludos. me quedo. Perfecto. Vamos a pasar, si te parece, para que chequen... ...las fotos ahora de, de... las chicas... ...del trabajo de Carlos que hace ...en el escenario con, con las... ...ah, no, perdón, perdón... ...con las... ...competidores, ahí está... ahora lista rubia, qué onda... Sí. también de Atlanta... Ese es también ahí de Pittsburgh... ...ah, Pittsburgh... ...de Pittsburgh, también por ahí van a salir... ...obviamente los competidores... ...vas a salir por ahí, Ale... ...por ahí te, te puse ahí las... ...las competencias, tu, tu participación... ...estas chavas son de igual de figura tanto y bikini, creo que por ahí, para entonces, todavía no, no había bikini wellness, entonces, como ah, bueno, okay. el, el, el trabajo, ah, esa es competidora y, de, de México, Carmen, segura, así es, órale, sí, y toda, no, no había wellness, y todavía existía bodybuilding, y ahora ah, otra verdad. vez regresó, ¿no? órale, one physique, Mira Jessica Gabriela. Exacto, sí, sí, sí. Creo que ahí es cuando se ganó su carnet pro, obviamente, una calidad muscular bastante buena. Excelente. Ahí había alrededor de unos ocho o nueve fotógrafos entre el uh -huh. oficial y otros, pues por ahí que íbamos. Ah. Yo iba, yo iba también por parte de M de Latín. Claudia. Ah, Vero. Reina Verónica, ah, algo así. Sí, Sandra, Sandra Grajales. Ok. Gran amigas, ella y la familia, la familia Cano. Saludos a Javier Cano. El Mundo, saludos. Okay. Lista. Lara. Lara. Ay, se van, se van Esa, los. Se van a, los nombres. A, a, acapulqueña. Eh, Más bien. Ay, se nos olvidó tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué será? <risa> Un saludo. Pues ya sabes que siempre, siempre, este, se mantiene muy bien. La sí, amiga de Acapulco. Y, y no es por mala onda, pero a veces se, se, se, se va la onda, se borra el cassette. Esta chica... Es? Ah, por Denise. Por... Esta es ya del evento pasado, es una chica de figura. Ella y, ganó. Uh, no recuerdo, no recuerdo. A veces no recuerdo, pues igual de, de nada más okay. estar, estar cubriendo... Es que a veces me preguntan y... La verdad, yo nada más estoy enfocado... A cubrir al competidor o a los competidores. Aquí estás, Alejandra. Este, a cubrir a los, a los competidores... Para... Para otorgarles su, su material, ¿no? Obviamente yo trato de, de cubrir casi a la mayoría... Aunque... Estén contratados por otro colega. Yo Ajá. trato de, de, de, de, cubrir a, de cubrir a todos. Este, algunas veces... Un mismo, un mismo competidor le compra a dos fotógrafos. Este, sí. Y, este, pues bueno, ya, ya es uh -huh. cuestión de cada, de cada competidor, ¿no? Pero okay. yo sí trato de abordarlos, los, trato, los abordo aquí, dado caso que no los conozcan, yo los abordo aquí por el Face, les digo que tengo alguna, algunas fotos de ellos, les subo una imagen y por lo general, gusta mi trabajo y, este, y así, así es uh -huh. como como los contacto para venderlos y sí son como Ajá. unas 10 a mil fotografías que me traigo por evento. Obviamente ahorita ya son un poquito menos porque apenas están este, reagrupándose otra vez, bueno, los Ajá. competidores para, para estos, por este periodo pues, de la pandemia, ¿no? porque anteriormente sí eran de 10 a mil fotografías en dos días que me aventaba y me aventaba obviamente para todos y trato pues de que cada tiro sea efectivo porque pues para nosotros los fotógrafos, el equipo que se desgasta, claro. este, trata, tratamos pues de que tiro por foto uh -huh. para venderla. Y uh -huh. casi yo, bendito sea Dios, casi mi trabajo está un, un 95% de fotos buenas. Y las demás sí. pues desfocadas, que, que, que, que, o oh ya, oh ya le cambió la, la pose, o no le pegué en la, en la pose exacta. Y obviamente... Yo no les puedo vender ese tipo de fotografías. Mm. Siempre trato de vender un trabajo, pues, de que, de que esté en la pose, en una pose de transición, como Ale, sus poses de transición son muy padres. El saludo que hace, que siempre que hace se levanta la mano y se baja. Excelente, excelente, Ale, por este, claro. tu presentación. Pues aquí, aquí tocas un punto que me gustaría que supiera la, los nuevos competidores. Eh, yo recuerdo cuando cuando comencé, este, pues creo que todavía no había Instagram, el Facebook estaba pues jalando pues, más o menos ahí, empezando. Y. Julia Jules. Julia Hulz. Sí, muchas en, gracias, Fernando. Porque, y, pues recuerdo que, que, que, que esto de subir las fotos a, a internet y etiquetarlas, todo esto era como nuevo, ¿no? Y era como el boom. Y, y, y creo que de, desde, a partir de ese momento, digamos, como que el, el atleta no estaba como acostumbrado a, a, este, a contratar un fotógrafo, ¿no? O a, por lo general, este se malinterpretaba como que la cuestión de que tú subías una foto, una, subías un álbum y etiquetabas a, a, a, a un atleta por, digamos, difundir tu trabajo y al mismo tiempo por cortesía, pero eh, sucedía que el atleta te pedía, este, ya como que, oye, mándame, pues si me tomaste toda mi presentación, mándamela, ¿no? Entonces ahí, pues la cuestión es... Solamente eh, hacerles, eh, como explicarle al atleta que, que pues nosotros no trabajamos, eh, so, somos, trabajamos libres, ¿no? Eh, no, no pertenecemos a, a, una, a una asociación o algo por el estilo que, que, que tengamos un sueldo. Entonces, nosotros vendemos nuestro trabajo y creo que pues el, el mercado ha, ha, se ha diversificado, ha crecido y que la gente... Eh, pues creo que ahora ya están como más familiarizados con el hablarte decirte Carlos este pues quiero mi cobertura, ¿no? Este ya tiene un precio, ya, sí, sí. ya son tus clientes y ya saben este lo que van, ¿no? O sea, lo que lo que piden, ¿no? Sí, es Pero antes, antes yo creo que pues, pues, decías, a poco me las vas a cobrar, ¿no? Entonces sí. Creo que, creo que hay modalidades, ¿no? O sea, como de, de también, de, de, como de hacer hacer valer ahí tu trabajo y pues, tienes una excelente sí. calidad, tienes un equipo que no cuesta tres pesos este y que, bueno, pues, inviertes tu trabajo, tus viáticos, etcétera, y que se tienen que valorar en fotografías que ahora que veo, o bueno, que estoy familiarizado, aunque no he salido a... Uh, a, este, a Estados Unidos a, a las competencias, pues creo que está, está, están el trabajo a la par de, de cualquier, de cualquier este extranjero, ¿no? Este, y cuando han venido a, a, aquí a algunas competencias internacionales, he visto cómo trabajan también. Y en cuanto a equipo, en cuanto a todo, pues creo que no le, no le pedimos nada a, a los demás. Un tipo, una. Un, un comentario, pues valor en el trabajo de los, de, de los fotógrafos, Carlos es el máster ahí en el, en, el, en el escenario, y bueno, ya no los, les hago más choro, Carlos, ¿quieres comentar algo? Tenemos también, este vamos a, a, a pasar un álbum más, si quieres me gustaría hacer algunas eh, algunos comentarios en cuanto a cómo ¿Contratas, digamos, un trabajo o, o qué, qué es lo que quisieras? Este, si la gente nunca se ha hecho una sesión de fotos, ¿cómo, cómo es el acercamiento este, para pedir un trabajo este, fotográfico con alguno de, con algún fotógrafo especializado en el fitness? Sí, generalmente no creen los competidores que nada más nos dedicamos a esto, ¿no? a, a, a, la, a la cobertura de un, de, un, de un evento, de un evento de, de físico. Pero también este nos dedicamos a hacer sesiones fotográficas. Eh, antes que nada, pues, este, no he saludado pues, a los colegas y amigos, que en este caso conocí en primera instancia a un fotógrafo que me mencionaba mucho, el fotógrafo de los, de los Mister Adolfo Lomeli. Un, un saludo de, desde aquí. Después conocí a Rick Barola. Después conocí a Alfonso Zavala. Después conocí a este, Eduardo Vime. También un, un saludo para. Para ellos. Este, también salía por ahí. Este, Uriel. Pero bien. Uy, eh, volver, eh, volver a. Sí, que, que en sí conocí sí, pues, está, a los que estábamos ahí en el en el medio. Y obviamente, pues, aprendí, aprendí algo de, de, del señor Adolfo López. Bien. Este, bueno, paréntesis ahí, Carlos. Sí. Eh, quiero comentarles también que en esta serie de, de, de programas, eh, pues ya están invitados a quienes acabas de mencionar, eh, confirmado la próxima semana está este Ricky Barrola también presentando su trabajo y pues ojalá ojalá puedan eh, difundir el, el el este el en vivo de hoy y, y que y, y estar pendientes no para conocer el trabajo de Rick la siguiente semana y igual del señor Lomeli y eh, por ahí otras sorpresillas de, de, de, de otra gente un poquito más nueva pero pero de gran calidad también su trabajo entonces eh, me comentabas Carlos eh, ah, eh, del trabajo en el estudio A. ¿eh? sí ya después trato yo de subir ahí en el, en el Face mis pues, trabajos de, de sesión fotográfica ahorita últimamente no he subido no he subido este trabajo pues antes sí tengo bastante trabajo bastantes sesiones fotográficas que he hecho por ahí tengo tuve una página web que no he actualizado, no he hecho nada, y pues sí, o sea, creo, creo yo, a, no sé, en un lapso de un par de meses, actualizar una página web, o hacerla una página web, y mostrar todas las sesiones fotográficas que tengo, que en este caso voy a mostrarles por aquí algunas, este, pero sí trato de, de decirles, ¿sabes que Mira, este es mi trabajo. Tengo Instagram, estoy como Carlos Foto, pero tengo como 27, 28 fotos de ahí, de, de, de sesiones fotográficas que he hecho, pero no sé, tengo... Bastantes fotos. Yo a lo mejor, no sé, en el, en el inter de mi, de mi carrera fotográfica tendré, no sé si unas ocho, 800 mil fotos, algo así en tanto de competencias como decisiones fotográficas, este, porque sí es un trabajo pues desde 2010 hasta la fecha y todo eso lo tengo guardado. Por si hay algún competidor que quiera algunas fotografías de años pasados, este, nada más que me diga la competencia, si sí, sí, sí. se acuerdan su número de competidor y con mucho gusto y a lo mejor y, lo guarda ahí en el comercial momento. verdad este es un comercial <risa> no, está bien adelante para bien, bien. para vamos vamos vamos con este con el trabajo de varones en estudio te parece bien vámonos wow Era Leo Leo Flores sí sí esa esa sesión estuvo estuvo algo divertida Impresionante, Leo. Sí, sí, sí. Esta, esta, esta foto me gustó un buen. Ja. Sí, sí, eh, sí. Por ahí este, tengo un amigo que me, que me prestó el, el vestuario. A ver, no recuerdo. Oh, sí, por, sí, porque no, no creo que sea de Amentis ese, esa arma, ¿no? Este. No. <risa> bueno, no, si quieres. No. Es de verdad, esa, esa arma creo yo. Total, es que yo lo vi con, yo lo vi con, ese, con ese equipamiento y le dijo, oye, préstame voy a tener una sesión de fotos con un cuate este, que está bien mamado, pues, obviamente, yo le dije sí, para, para eso, y, y sí, fue para allá y me prestó el, el equipo, pues, y ahí está el, el resultado, el gran Leo Flores. Un saludo también para, para él. Aquí está Gustavo, Gustavo Cepeda, un compañero de, de, de gimnasio, aunque no crean, igual yo voy al gimnasio, pero ay, voy y vengo como las olas de hermana. Esa fotografía estuvo muy muy padre Y nada más me posó, porque le dijo yo Quiero calibrar la luz, ponte ahí Se puso, mira, salió esa imagen Esa excelente imagen Para, para este cuate O sea, estabas en otra sesión No, no, no con, con el mismo Nada más estaba calibrando okay. la luz ah, okay. y, Sin querer, escribió? luego la primera foto sí. es no pones, Nada más párate ahí Y voy a calibrar la luz para que, que salga, y en eso, pum, sí. salió Esa imagen y la edité Y este le gustó mucho este es un gran competidor también, Mr. Jalisco, Luis de Lara. Este, gran amigo, gran amigo. Somos, somos muy amigos. que nos vemos. He hecho bastantes amistades ahí en este, en este medio del de, de físico. Eh, no puedo nombrar a todos, pero sí, este ah, es de paintball. Sí, mi hermano, mi hermano, este, que vive allá en Atlanta, este eh, tiene, tiene muchas armas de, de paintball este, bueno, ya, ya, ya la, ya la Este, Órale, este, está chaparrito este competidor. No, no, no, mide uno, mide como uno, como un 80 más o menos. Ay, cabrón, entonces está Sí, la foto se ve, se ve sí, no es que está, está impresionante este competidor. ¿Y, y, y, y a ti ¿qué te gusta hacer más sesión de estudio, hacer este ambas. escenario. Ambas, ambas, este, ambas partes. Este fue, este es en el, en el Bull Gene, mi gimnasio de, de años, de años, este, Alberto, Alberto González, presidente de aquí de, de Jalisco, gran amigo también, gran amigo de años, de años, desde que puso su gimnasio. No hablemos más de números, ¿verdad? Pero bueno, desde que puso su gimnasio, por ahí nos, nos conocemos. El gran Víctor Rea, Wow. Pero, antes antes, antes de, que, de que fuera absoluto, ¿no? No, ahí... Ah, sí, perdón, sí, sí. Creo que de ahí eh, se fue a competir y fue cuando... Bueno, no, más bien sí, de ahí ya fue absoluto, porque fue una sesión fotográfica este, por parte de MD Latino. Ok. Eh, exactamente, fue Mr. Mister, Mister México y fui a hacer una sesión de fotos ahí en, ahí en León. En esa sesión... Me encontré a tres Mr. Méxicos, a, a este En Paz Descanse, a, el de los San Luis, que acaba de fallecer, al Charro y a Víctor Tenía tres Mr. Méxicos ahí. En, ahí. Okay. Es un Esta fotografía está, salió excelente. Es Enrique Miranda, un competidor aquí de, de Lagos de Moreno. Y tiene una gran definición. Y esa sesión fotográfica estuvo, estuvo muy padre. Este, hay unas fotos pendientes por por darle, pero esa, la voy a imprimir más o menos como de un 80, por lo que debe... Si sí, está bueno el formato, la composición. Sí, sí, sí, salió muy padre, creo que por ahí anda, o anda su hija también está, Jenny Miranda, uh, un saludo, un beso y un abrazo para ti. O, oye, ha, ha hablando de comerciales, yo voy a hacer mi comercial también, Bien. <risa> este, también... Si, si, si, que, si algunos competidores quieren impresiones también de, de fotos, también tenemos archivos eh, fotográficos de varias competencias. Este, obviamente, Carlos eh, tiene más fotos, pero yo también tengo de varias de varias este, competencias. Y si se acuerdan de alguna que yo les haya cubierto y les gustaría hacer alguna impresión para su gimnasio, para su consultorio, para su casa, pues este, si les, eh, les conseguimos una buena, una, una buena calidad de impresión y envío, envío hasta cualquier sitio de la República. Sí, ya, ya cuál es una impresión de gran formato, como en este caso esta, este, sí se manda a hacer un laboratorio de impresión, no a a una farmacia o algo así, una botella de impresión donde se mete sí, sí, sí. de hacer sus trabajos. Claro. Ese competidor ha No, no, no, que, que, que, que, digo, este, hablando de ese, de esa cuestión, este muchas veces la la, la calidad de los archivos que nosotros entregamos no es la misma calidad que ustedes bajan de obviamente de, de, de internet entonces no les va a dar no les va a dar la calidad y si lo quieren poner en una lona en su gimnasio pues jamás sí no les va a dar por por la, aparte porque por la compresión de las fotos al momento de subirlas a, al facebook pues quedan quedan claro no a, a, aparte aunque incluso cuando tienes una buena calidad perdón le voy a poner pausa cuando tienes una buena calidad este, pero mandas a un laboratorio que no sabe manejar el archivo, pues luego suceden sí. ahí que salen de otro color, este, no pueden abrir el archivo, etcétera. Entonces, para evitarse todo ese tipo de cuestiones y ya entregárselas como ustedes la vieron, en, en, en nosotros, les, como nosotros las mandamos, pues tenemos también ese, ese servicio. Este, perdón, aquí querías comentar, están buenas estas, ¿en, en, en dónde fueron? Esas fueron en Cancún. Es ah, un okay. competidor eh, pro en, en la Diamond Cup allá con mi gran amigo este, Sebastián. Este, okay. esta, esta sesión fotográfica fue en colaboración con mi amigo Juan Becerra. Okay. Este, eh, yo, por mientras, yo por mientras cubría el evento eh, Juan Becerra le tomaba una sesión fotográfica a ah, mi nombre, okay. a, a este gran competidor. Elías. Oh, Mr. México 2015. También esa, esa sesión fue contratada por MD Latino uh, para tomársela. Ok, perfecto. No, pues este. Está interesante también el, el trabajo en estudio. Y este. Eh, ah, bueno, pues vamos a hacer un cortecillo. Yo, yo quisiera. ¿qué, ¿Qué nos falta? Tenemos. Tenemos todavía, si quieren, si quieren comentar algo, tienen alguna pregunta, adelante, aquí está abierto el chat. Este, y nos falta uh, presentar sesión de mujeres. Sesión sí, de mujeres y... y tu otro, y no, vámonos vamos con, con el, con el de mujeres. Acabada. Vámonos con el de mujeres. Bien. Vale. Es una competidora que ya, ya tengo un ratito con, con esa sesión fotográfica. Pero me gustó, me gustó mucho el, el trabajo. Ah, esta chica de. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, ¿Bárbara? No, ¿O le dicen Barbie? Bueno, le dicen Barbie, está una chica muy, muy guapa. Esa sesión sí, estuvo sí. Muy, muy padre también. Este Maggie. Maggie, Maggie, perdón. Sí, sí, sí. Esa sesión estuvo muy padre también. Ojo, Edna, Edna muy... una chica pro. Creo pues, que fue la primer bikini. Sí, una de las primeras bikinis pro, el, es, el pro exacto. en el Tijuana Pro. Por exacto. ahí también, también lo cubrí en, en ese evento. Nayeli Miranda. Nayeli Miranda. Eh, la, la foto que estaba así, este, ella es, el, era el padre, es el padre y ella es la hija. También hicimos una, unas fotos por ahí. Claudia. Ah, para, para, Claudia. Es, esa sesión la hicimos una vez que ella salió wellness absoluta en el Mr. México 2016. Un trabajo impresionante en su físico. Sí, sí, sí. De, de, de, fue también la primera wellness. Eh, cuando salió la categoría, ella fue la primera campeona. Sí, wellness. sí, así es, así es. Una excelente sesión fotográfica también para, para ella, competidora. Esta oh, chava de, de, de Nayarit. Melissa. Una sesión muy padre también. Igual me hace falta más Foxport. Mariana, Mariana de Cancún. Ok. O sea, de, de, de Díaz. Una Oye, Carlos, y, y más o menos cuánto tiempo te agenda en una sesión o... Cómo... Eh, tú, tú, les, tú les sugieres cómo hacer la sesión... ¿O hay ocasiones que trato, trato los que atletas te, te, te, te, te, te, te dan, dan alguna idea? idea ¿Qué quieren? ¿Cuál es su idea de, de, de una sesión fotográfica? Y ya después que ellas, que ellas me dicen, yo ya les, este, ya sea que vayamos encaminados para eso, o, ya las, o yo ya les enseño mi trabajo y ya tomaremos una determinación al respecto de eso. pero eso. Generalmente, ya una vez que me abordan para una sesión, trato de, ya una vez que pactamos, trato de cobrarles un pequeño anticipo, y ya después la sesión fotográfica, eh, dependiendo... Dependiendo pues, de lo que quieran, durará entre dos horas y media, tres horas como máximo. Pero yo creo que con ese, con ese tiempo haremos un excelente trabajo. Mi gran amiga Alejandra Lesama, este le fue bien en esta competencia. salió en tercer lugar de bikini. Este, pero sí estuvo muy padre esa sesión fotográfica. Esta sesión de esta chava, esta chava es de Hungría. Este, right. Después del, del, las, del, del evento de, de la Diamond Cup, este, ella me contactó y, y, este, y por ahí este, hicimos esta sesión fotográfica. Nora, de Paraguay, excelente posadora en, en la sesión fotográfica, ¿eh? o sea, le tomé bastantes, bastantes poses, este, bastantes fotografías en, en las poses. Otra vez por ahí sale Melissa. La, la primera sesión que le tomé a Melissa hace, hace tiempo ya de. De esa sesión también. Ok, ok. Y, hay, y, y aquí tú también tienes alguna preferencia de hacer, o preferencia o facilidad de hacer, este, hombre, mujer. No, no, mujer, generalmente, mujer? o sea, me, me gusta, me gusta este, hacer la fotografía, tanto en hombres como mujeres este y ya ya dependiendo pues la locación que sea ya sea gimnasio o el estudio bueno mm. en otra parte este ya nos adaptamos pues a, a eso no, no, no sé no sé si a, a ti te pasa pero luego cuando o sea hay hay yo yo, yo tengo cuando veo en el, en el escenario a lo mejor a una, un competidor una competidora este yo, yo digo Quiero hacerle fotos a, ese, a esa competidora, ¿no? Y este, no siempre, no siempre se da, no siempre se da. Por sí, ejemplo, con, con, con Sandra Grajales, antes, mucho antes de, creo que desde que era bikini, sí. Este, eh, Sandra, cuando hacemos fotos? cuando Nunca, nunca se pudo dar. Igual yo. Este, y, y gente que por alguna otra situación, este. Eh, la conoces y a lo mejor dices híjole no creo que queden tan buenas las fotos este salen unas sorpresas y Así también también quiero decirles que pues unas buenas este unas buenas amistades porque no es no es nada más este a veces tomar eh, la foto pues también somos humanos y creo que este nos, no, nos eh, sur, surgen relaciones personales e igual eh, como, como clientes y como, como amigos, creo que nosotros también este, ven al, al fotógrafo es como un espejo, como una ayuda en cuanto a, a tomar hasta más confianza en el escenario, hasta también una, un, un poco de terapia en, en cuanto a, a, a tener más confianza, a, este, a tener esa experiencia fotográfica creo que sí les sí les cambia un poquito la, la perspectiva a los atletas, pero bueno, esa es mi percepción, a lo mejor si, si alguien después lo, lo comenta acá, creo que sería muy, este eh, sería una buena retroalimentación. Bueno, pues, Carlos, ¿quieres comentar algo? Me gustaría presentar a mí este, una, una cuestión como más como, como didáctica digamos para para, para la, la gente este en cuanto en, en cuanto a presentar un trabajo como cómo, cómo lo cómo acercarse digamos un poquito al trabajo fotográfico y, y, y qué evolución tiene o qué facetas pueden pueden pueden este, aparecer este voy a, voy a detener tantito la presentación para, para, para, compartir, este, si quieres comentar algo mientras, este, Carlos. Al respecto de, de este, ah, mira, me foto... faltó aquí esta foto también que, ah, oh, sí, es una, una, excelente fotografía también ahí que le gustó mucho a ella, Gisela, este, uh, desde la que tomé, y luego también la agarró de base, un cuate que dibuja excelente, este, mm. dibuja con, con pluma, pluma big negra y se lamentó el dibujo Ah, ok, este, sí, ya me acuerdo de este cuate. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, ya está un poquito desaparecido, sí me acuerdo que era, este, bueno, no sé, entrenaba no acuerdo, por ahí no, pero una eh, excelente. Entrenaba ahí con, con, con, con la gente de, de Arturo Aguilar, este, pero pero sí, sí me acuerdo de este chavo que dibujaba. Eh. Bueno, pues saludos a Giselle Cortés. Y vamos a buscar esta, este archivo. este Y sí, eh, eh, sobre todo, eh, hablando, hablando de fotógrafos, pero hablando de escenarios, y si quieres comentar, pues, sí me gustaría comentarles que mucho depende también del escenario donde se presenten, la calidad de la calidad de la foto, o sea, no solamente es el fotógrafo, el fotógrafo obviamente va a ser, entre mejor sea el fotógrafo, pues, eh, va a ser mucho mejor la calidad, pero cuando en un escenario no hay buenas luces, no, no da de sí, hay a veces que es muy, es muy difícil, ¿no, Carlos? ¿Tú, tú sí, lo, así es, o sea, dependiendo, dependiendo la iluminación, la federación se ha caracterizado por tener una muy buena iluminación, este, no sé ya tiene bastantes años que, que cualquier evento que hace la federación este, y ahí mismo he hecho muchos muchos amigos jueces presidentes eh, ahí en la federación este eh, pues bien o sea la, la iluminación ha sido es parte parte sí. esencial en una fotografía no trata sí. uno de que, con el equipo que tiene eh, sacar sí. tratar de tratar de resolver el problema cuando hay poca, poca iluminación y pues, pues sí y, sí ya que eh, yo, yo, yo, yo creo que no en, todo, en, toda la, en todos los lugares tanto ya sean federaciones asociaciones o, o eh, no siempre hay buena coordinación sí depende mucho sí. de la organización de la de, de, de, de la gente esté atenta a eso este pero sí me ha tocado por ejemplo y tú lo sabes eh, algunas veces este, llegar y decirles oye aquí falta iluminación de este lado, está disparejo lado izquierdo, lado derecho o cuando sí. están en, en la línea de, cuando están esperando a pasar, también no hay iluminación ahí, este, entonces este entre, entre mayor sea la producción de una de, de, de una competencia, mejor este imagen van a tener en redes sociales y, y en todas las, las imágenes ya sea fotografía o video que vayan a presentar después los este, los empresarios o, o, o las federaciones, ¿no? Sí, sí. así es. Todo depende de, de, de, de, de, del, del Estado, ¿no? Del Estado y obviamente de, de, de, de la iluminación. Aquí los sí. eventos que hace la, la asociación este, presidida por, por Alberto González, es, ya, ya, le, ya le llamamos pues a la, a la iluminación y a la, a la parte donde se hace, que es el de mm. paradero. Este, la iluminación ya, ya está muy padre y, mm. y ahí no tenemos, no, no tenemos problemas pues, por eso. Pero sí, y al sí. igual iniciamos también este con... con, la, con sí. Por eso, pero ahorita ya está solucionado. Por, ej, por ejemplo, ahorita esta última foto que mostraste de, de, del, del ferrocarrilero. El ferrocarrilero, a mi, en mi punto de vista, tiene la mejor iluminación de, de donde haya tomado yo fotos. Sí. Este... Porque es muy limpia, no tiene... O sea, exceso de, de, de, de luces ni le falta, o sea, da buen volumen al atleta y, y, y, y este no flashea a la gente ni se ven a los alrededor de la foto. Y digo, lástima que a veces, por ejemplo, ahora que hicieron el selectivo aquí de Ciudad de México y casi siempre es el selectivo y luego lo cambian de sede, pero este hay mejores fotos luego en el selectivo que en el Mister, pero bueno, ya es otro tema. Vamos a, a, a sí. presentarles algo. Este de que me gustaría eh, obviamente pues aquí el invitado es Carlos, pero me gustaría hacer un paréntesis ahí, como también este, presentarles algunas un, un trabajo, pero más como ejemplo de, de, de lo que puede ser un, un acercamiento a la, a la foto para los que apenas están iniciando, ¿no? en, en, en, en sus competencias y, y, y apenas se van a hacer una sesión de fotos, ¿no? Este, por ejemplo, aquí hay, digamos, como lo, lo que ya presentó Carlos también, que es una, un trabajo en, en, en tarima, a lo mejor aquí me estoy abocando un poquito a un atleta, ella es eh, Daniel Águila que bueno evolucionó de bikini a, a wellness ahora, eh, no, no son, por ejemplo, las, las mejores fotos de la, del lado izquierdo, pero este, por el año que... Qué es y las que encontré en archivo, quise ponerlas, y bueno, pues, pues eso de, de, de el, el trabajo en, en, el, en el escenario, pues es como que básico, ¿no? Tú eres atleta, tienes tu, tu este, es tu primera competencia, o te, o te dedicas a no solamente por el recuerdo, si que te subas a la, a la tarima, sino si te dedicas, eres eh, coach, o. Eh, pues ya quieres eh, convertirte en profesional, pues tienes que tener un archivo, ¿no? De tu evolución y de cómo te estás presentando en cada competencia. Entonces es bueno acercarte, digamos, a la, a la, a, a, al, al fotógrafo, pero ojo, o sea, siempre tener, eh, o sea, siempre hacerlo con anticipación, ¿no? O sea, no, no te, a pesar de que siempre hay un fotógrafo ahí, este presente, no les recomiendo que, que lo, que lo, que lo hagan en el momento, ¿no? Es como si veo a Carlos, oye, Carlos, cubren, por favor, soy el número, quién sabe qué, y Carlos ahí, o yo tomando ahí, no, pues déjame buscar cuál es el número de la competidora, el competidor, y alcanzas a tomar lo que, lo que pudiste, este, entonces, eh, mejor es hacerlo con anticipación, ¿no? Este... Ah, bueno, pues eso es lo que mencionaba, contrato la cobertura por anticipación, ¿no? Conocer al fotógrafo especializado, eh, pues, eh, pues sí, ¿no? O sea, no contraten ahí a un fotógrafo de bodas para tomar fitness, porque pues los va a tomar cuando no están apretando, cuando eh, pues no está... Relacionado con el tema, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, es muy sí. importante, Cabe recalcar que es muy importante que eh, se contrate a un fotógrafo especializado en cierta área, ¿no? Porque yo no me especializo en bodas. O sea, yo no, nunca he tomado una boda o creo que tomaron una boda para una, para una prima, pero yo no me especializo eh, eh, en bodas. Entonces, este, yo me especializo en la fotografía de eventos y sesiones fotográficas. Claro. Yo sí compro sí bodas, pero este, de gente este, fitness, si quieren, ¿eh? <risa> este Por ahí también hubo un, hubo un evento, en el, un este en México, que también llegaron unos fotógrafos. Obviamente el sol sale para todos, ¿no? O sea, no es que te necesiten contratar a ti o a mí, pero sí hay veces que no son exclusivos de fitness y este, regalando muchas fotos, eh, tomando muchas fotos y regalando muchas fotos, y este, pues a veces el trabajo no, no es el mismo. Este, claro. Obviamente hay, hay opciones de fotógrafos, agente fotográfico. Alfonso Zavala, Rui Ibarola, su servidor, y obviamente, pues ustedes eligen quién es el que les gusta más para, para, para su cobertura. Pero sí, o sea, si me ha tocado a mí que me llegan y, oye, ¿tú eres Carlos Foto? Le dije, sí, amigo, tus orejas, oye, me dicen que tú eres el efectivo, eh, soy el número plástico de tal, muchas gracias, este, estoy a tus O a veces llegan preguntándome a mí, oye, ¿tú eres a Foto Zavala? Dije, no, <risa> no bueno, pasa. Bueno, es, es aquel, sí, generalmente a veces nos pasa, ¿no? Porque dice, ah, ven con tal fotógrafo. Claro. Búscalo. entonces a veces, por ejemplo esta vez llegaron conmigo con un, con un un este una publicidad de agente fotográfico y yo pude haberlo tomado ah no, mire, pues yo también, no, no, no oye, usted es agente fotógrafo? no, no, mire, son mis compañeros aquí de al lado, es, y ahí ya obviamente iba para que le cubrieran a, a su competidor entonces yo trato de, de pues ser leal con todos mis, mis compañeros, mis colegas fotógrafos este... Y, pues bueno, hay una unión entre nosotros y debe, debe de haberla mm. entre, entre, entre colegas. Pero bien, así es, es hay, que, hay, que, mm. hay que ver ese, ese tema. Bueno, y, y la otra el otro punto que, que el siguiente punto, eh, pues eso que es tiene un, tiene que ver con lo anterior, ¿no? Comunicación antes y después del evento, o sea... Este, pues si conoces no personalmente a tu fotógrafo, por lo menos sí una llamada telefónica, decir, oye, ¿sabes qué onda? Mi inscripción es tal eh, día, te voy a mandar mi número, escucha mi voz o soy así, te paso mis redes sociales para ubicarte, algo, ¿no? Porque sí me ha pasado a mí que, este, incluso a mí me han hecho un depósito, este, ya me dieron, este, su WhatsApp y todo y se les olvida por este porque están en depletación y se les va la onda, y ya me hablan después del evento, ¿qué onda y mis fotos? Nunca me diste tu número de competidor ni nada, te estuve mandando WhatsApp, te estuve hablando y tu teléfono no, no, no lo traías, etcétera. Entonces, para evitarnos esos rollos, yo sí les digo con anticipación, conocer por lo menos al intentarte una llamada telefónica, este es bien importante y después del, después del evento este, pues las redes sociales digo, no, no están obligados, los atletas que pagan una foto, no están obligados a darnos este, eh, crédito yo lo sé, pero pues sí es deseable, ¿no? porque pues igual nos pueden dar más trabajo, pero también este, te hablan de, de que de que tú invertiste en una buena calidad de un trabajo y ese trabajo tiene nombre, ¿no? Entonces, como que pues dar crédito siempre es de buena onda, ¿no? Yo también como los atletas, digo, si alguna vez se me pasa este, ponerle su etiqueta en Instagram o en algún lado, será porque, de plano, no lo encontré, no lo encontré en sus redes, pero siempre, siempre dar crédito pues, es, es, este, es retroalimentar. Y, este, y agradecer, ¿no? y bueno, por último tener este tener claro las especificaciones del paquete, no, ser bien claro, sabes que te voy a dar tantas fotos, tal resolución, en tal tiempo y este y, y, y, y, y me das anticipo, pagas. Creo que este es un punto importante, aunque a lo mejor digan, ay, como que... Porque hablar de estas cosas creo sí, que son sí, bien sí. importantes. ¿no? Sí, es, que es muy importante el paquete, porque yo les digo que les garantizo ocho fotografías a diez fotografías, porque el Memphis, ¿cuántas poses hace? Cuatro Ajá. oficiales. Y si hace poses de transición, obviamente mucho mejor. Ajá. La bikini hace igual cuatro poses, pero la bikini hace más poses de transición que, que un Memphis. Que Claro. Y el, el, el de físico hace ocho oficiales y a veces uh -huh. hace un poquito poses de transición, que deberían de aprender más poses que las oficiales, porque es uh -huh. muy importante que tengan más trabajo fotográfico que eso, porque eh, el hacer más poses, este, cuando se disfrutan eh, obviamente hay, hay más fotografías para ellos. Pero sí, uh -huh. por ejemplo, yo cuando, cuando me contratan, yo garantizo 8 a 10 fotografías por el costo. A veces tengo 15, a veces tengo 18. Son las mismas que les entrego. Este, eh, pues ya les voy a tener y para mí se me hacen padres. Generalmente uh -huh. yo las escojo, casi, casi no, paso, no, no paso plantilla, pero trato de entregarles el trabajo puntual de su pose, ya sea de transición o de oficial. Uh -huh. me, ha, me ha funcionado. Claro. No y, y este por ejemplo eh, también un buen un buena un buen dato es este eh, yo, hay hay gente que por ejemplo le gustan las fotos que solamente salga el atleta o sea fotos individuales medio cuerpo o como sea y las toma dice bien yo nada más quiero salir y quiero poner esas fotos en mis redes sociales y etcétera pero muchos atletas que a lo mejor este, quieren saber por qué no ganaron, por qué se quedaron en ese en ese lugar, quieren ver su competencia, ¿no? Entonces sí me ha pasado que luego he hecho, eh, me falta una foto de comparación de espaldas o comparación este, de alguna pose y me dicen, oye, pero yo quiero la, la este, ¿sabes qué? La de espaldas me la está pidiendo mi coach porque quiere saber cuál es, por el fallo o por alguna, por, no sé, hasta los jueces, no sé. Entonces, este hay que especificar bien, yo sí digo, ¿sabes qué? este Son individuales, algunos, yo por ejemplo digo, pues, algunos comparativos, ¿no? Cuando son, son competencias muy rápidas, digamos, o, o decir, ¿sabes que Voy a alcanzar a tomar las que, las que pueda de comparativos, no te aseguro, a lo mejor todas, pero te aseguro tus individuales etcétera o, o si el atleta te dice desde antes sabes qué? yo quiero los comparativos porque quiero ver este yo sé que a lo mejor no voy a ganar el primero pero quiero ver compararme con el favorito no entonces este bueno y bueno es esto de shooting después de tarima es una opción que yo luego les doy a, a, la, a la gente que por ejemplo este, viene de, de, a lo mejor de fuera, de, del interior de la república, y pues les digo, sabes qué? vamos a hacer una sesión eh, en el hotel, en alguna locación, en el gimnasio, no se puede por alguna situación, y este sabes qué, pues tenemos el tiempo encima, pues, vamos a hacer una sesión, este en, en, en este caso que fue la, la alberca olímpica, y bueno, ¿no? Pues está en la misma, en, en el mismo eh, estado la atleta, o sea, bajando de tarima casi casi ya pintada, este con el mismo bikini, con todo, y digamos, a lo mejor es como una opción más a, a tener este eh, en, en, su, en su archivo, ver su evolución y, y tener algo diferente a, a, la, a la tarima, ¿no? este y, pues, a lo mejor es, es un shooting que es muy rápido y, y que puede tener, a lo mejor, eh, este, hacerse en un paquete con, con la cobertura, ¿no? Puede, puede ser. este Siguiente. Ah, ot otra, otra cuestión acá, por ejemplo, el shooting con pero con con, con Dani Águila con Dani pues este, ha sido también como una, una evolución ahí he seguido un poco su, su, su carrera hemos, hemos coincidido este y bueno pues a, a raíz de que ha estado como un poco más eh, involucrada en sus redes sociales y así, este eh, pues yo le doy la, la opción a los atletas de decir, bueno, mira, ¿sabes que Este, a lo mejor lo que te puede convenir para crecer tus redes sociales es hacer sesiones periódicas cada, eh, cada mes, eh, etcétera. Entonces es hacer como una, como una iguala, digamos, y hacer sesiones cortas y donde podamos hacer diferentes este, tipos de tipos de cambios de ropa, etcétera. En este caso, por ejemplo, las que ven aquí, Dani estaba off-season, que bueno, entre comillas off-season, ¿no? Porque esta mujer también este, siempre está metida en el gimnasio, pero no está como eh, marcada así como para una competencia, pero ese es su off-season, ¿no? Este Y bueno, sí, la verdad es que también un off-season... Eh, también, entre comillas, vende, ¿no? O sea, dependiendo también qué es lo que quiera la gente, qué es lo que quiere el atleta, pero sí eh, a, a veces llaman más la atención algunas fotos de off-season que, que, que la foto ahí de la, de, de, de, del atleta supermarcado. Y a, aparte que solamente lo puedes hacer pues una o dos veces al año, dependiendo cuántas veces compita la, el atleta, ¿no? Entonces, para tener más número de fotos... En estos tiempos ahorita, como de las redes sociales y del Instagram, que te, que es un devorador de imágenes y tienes que estar, sube y sube y sube fotos. Entonces, pues es una, es una opción, ¿no? Este, y bueno, consideraciones, tipos de sesión. No sé, en tu caso, Carlos, este, pero bueno, yo en, cuando comenzaba a hacer fotografías eh, fitness, hacía algunas colaboraciones. Este, eh, que esto es, que es una colaboración, es el sesión de tú modelas, yo te hago la, la, la, la foto, este, y los dos compartimos el trabajo, eh, así me cae trabajo a mí y, y tú tienes una buena difusión también, tienes trabajo. Ahora ya no lo hago tanto, a menos que tenga como algún interés, digamos, eh, este, como tenga que pues sí, a lo mejor esto de la cuestión de los de los seguidores y de que, que sean influencers, y cosas por el estilo. Pero aún así, más bien depende de también como la química que tengas con, con la gente. Pero pero pero sí hago este, algunas colaboraciones, este bueno y la elección de la ropa o outfits, eh, el número de cambios. Bueno, pues eso eh, tiene que ver con, con, con, por ejemplo, lo que tú mencionas de, del tiempo de la sesión, ¿no? Yo más o menos, entre el tiempo de sesión y los cambios de ropa, este pues lo, lo voy manejando un poquito, o sea, entre... A lo mejor dos, un cambio, dos cambios Es una hora y, y lo limito más o menos así como para Sobre todo porque el atleta se estresa mucho Cuando son sesiones largas Y está, digamos, como en, en, ya casi para competir Es muy estresante Y la foto tampoco ya tiene esa frescura no O sea, no, no, no me gusta Bueno, la dirección del modelo No sé si... Si sí, sí, sí, coincidas conmigo también, pero este, bueno, cuando vamos a. Voy a hacer una foto, este, y pues este, pues te, da, te dan la foto de o sea, te, pones, te pues, ponen enfrente de ti la, la, la atleta y te dan una pose de oficial. De, una, una pose oficial, ¿no? Yo, no, tranquila, o sea, más bien aquí, hay que sacar como la la sensualidad de a lo mejor de, de, de la modelo o, o, o a lo mejor la agresividad o de a lo mejor si es un, si es un varón o hacer eh, que la foto no solamente se vea en una pose de, de competencia porque pues para eso tienes las otras fotos ¿no? entonces sí es importante decirle cómo cómo cómo dónde cómo moverse porque muchas veces no se dedican a eso los, los atletas. A lo mejor algunos fueron actores o estuvieron en alguna cuestión de, de baile o algo por el estilo. Tienen, tienen alguna experiencia, pero cuando no, pues sí, sí, sí, sí. es difícil, ¿no? Sí me ha tocado a mí muchas este, competidoras, o, sí, competidoras que solas posan. Solas se mueven, solas posan y yo solo más estoy tirando y tirando y tirando. Y, tira. y hay otras que no. Que... Sí. Eh, pues es la primera vez de una sesión fotográfica sí. y uno tiene que dirigirla, tiene que, que acomodarla ah. es para eso. Aparte, tomo poses oficiales cuando es en, a lo mejor en, en, en, en estudio. Cuando sí, es sí, en sí. el gimnasio, pues obviamente o jalándole al gimnasio en, en el aparato o posando cerca del aparato o algo así. Sí. Sí, yo creo que a lo mejor puede aplicar así como un refrán de no hay... No hay, no hay modelos feas, y, sino fotógrafos malos, yo pienso, sí, no sé. sí, sí, sí sí pero bueno, este la logística de la locación, los permisos, el clima y seguridad y todo eso, pues tu fotógrafo siempre tiene que estar eh, pendiente de eso, ¿no? El, sí, bueno. En cuestión de la dirección de modelo, ahorita va, va a seguir otro, otro, otra sección de fotos que hago, que es sí. muy delicado, este, que generalmente me, me paso en una, en unas fotos por ahí que vi, que obviamente esas fotos no son de mi autoría, pero yo las tomo de ejemplos para ofrecer ese servicio de fotográfico, que al ratito sí. vamos a unas, unas fotografías muy interesantes, mm. muy cuidadas, este, pero sí de, de, de, de mucho, de mucho cuidado. Ok, vale, pues aquí los lo, lo, lo últimos puntos, eh, la logística, la locación los permisos, el clima y seguridad. Todos se toman en cuenta si confían bien en su, en su fotógrafo al 100, pues lo van a no van a no van a tener ningún alcance, pero que considerenlo, ¿no? ¿no? Este, Ok, aquí lo último, sesión de estudio por propuesta o concepto. Aquí, por ejemplo, lo que mencionaba de la colaboración, ¿no? Este, hubo se dio este chance, por ejemplo, que yo digo, a mí me gusta mucho la cuestión de de pues de hecho, de, de, de las cuestiones épicas, del cine épico, de la pintura, eh, entonces, se, se dio, le, le dije a Dani, oye, vamos a hacer una sesión de estudio, pero dentro de esa, este eh, quiero que poses como con este outfit, ¿no? Entonces, como que luego, este... Que dicen, bueno, qué este cuate qué va a hacer, ¿no? O sea, así como que no, no, no no le, no me, no me tienen así como que la, la confianza, la, tengo que como platicarles qué voy a hacer, pero bueno, aquí la, la cuestión es de que el, el intercambio, digamos, bueno, ¿sabes qué? Hacemos una sesión donde tú, tú modeles, este con, a lo mejor la ropa deportiva, pero regálame este una sesión donde poses de tal manera o con este outfit, ¿no? Este, y ya después, pues, hice un montaje, ¿no? Un montaje ya así como la, la cuestión así más épica y fantástica, ¿no? Que digo, ese es como un trabajo personal que a mí me... Tengo la inquietud de hacer. Este, y puede que le guste o no le guste al, al, al atleta, ¿no? Pero, este, ese es, ese es un... Ese es un este, ganar, ganar, ¿no? Tú ganas, yo gano, y este, los, dos, los dos ahí como que crecemos, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que quise mostrarles, este, creo que toqué algunos puntos que nos pueden ser útiles para, para ambos, este... Para el momento de una contratación. Sí, sí, Así y pues vamos a, a presentar la el último álbum de, de Carlos, que, a ver, vámonos. Es, es, es, es muy importante. Saludos, <risas> Dani, Dani Rivera, saludos, y Isis, Isis López, saludos. Espérame, Ray, porque ya me fui, ya me fui muy rápido. Bien. Y esta no la había visto y es esta. Claudia. Claudia. Claudia, bien, eh. por ahí tengo, pues generalmente son de competidores, las sesiones fotográficas que hago de ese, de ese estilo. Como les digo, no son de mi autoría. Yo por ahí me subí a una página web que vi, por ahí de una competidora muy, muy este, conocida por todos, y me metí a su trabajo y vi varios módulos, varias este, compilaciones, mm. varios álbumes de eso, okay. y a los que me di como base para tomar estas fotografías. En cuestión de los hombres, pues obviamente es, es un poco menos delicada, que son los cuidados que se deben de tomar. Saludos, Luis. Ajá. Bien, y ya cuando se trata, pues, de, de, de mujeres, saludos, Lorena. Ya cuando se trata de mujeres, sí es muy delicado. Siempre trato de tener este, a una mujer eh, apoyándome a mí, ya sea la misma maquillista o ya sea una que me apoye a la postura de la, de la foto, porque a veces la mujer, en este caso siendo mujer, no se debe de mover en la pose y su cabello se ha desacomodado y todo. Y obviamente siempre va una mujer a acomodarle el cabello, a dejarla lista para la toma de esto. Entonces, eh, esas sesiones son muy, son muy, muy cansadas por la pose en sí. Que tienen sí. que apretarle y eh, tengo que, tengo que tirar falló eh, Mueve la mano, un poquito más para acá. Tápate un poquito más porque generalmente mis, en mis fotos nunca van a ver este, en algunas, en algunas sí, en otras no, no. No van a ver el, el pecho, sobre todo en esas. No van a ver el pecho, no van a, no, nunca van a ser frontales. Siempre van a ser cuidadas este, ese tipo de fotografías. Tocándole das? Este, sí, siga? vamos, vamos, vamos. Ah, bien, bien. Ese es Gustavo Cepeda, un, un amigo competidor de aquí de, de Bull Jane. Esas fotos salieron excelentes esa es, no es competidora pero es una mujer fitness este, también en su sesión fotográfica sal, salió excelente quién es, el, quién, quién es el fotógrafo que te inspiró para estas este es una segunda compilación de, unos, de, de, de varios varios fotógrafos ella es una excelente competidora también fue bikini wellness Nayeli Nayeli Miranda Este es otra otra competidora, una competidora de Aguascalientes. Esa es otra competidora también. Saludo, un abrazo. La señorita Liliana creo que es del Lagos de Moreno. También este uh, en esa, o sea, hay que tener también mucho cuidado en esas sesiones fotográficas este por, por su naturaleza, ¿no? De, de eso. aguas. Así Con es. Mucho este. cuidado. Sí, es muy, <risas> muy delicado, muy delicado hacer ese tipo de fotografías, este pero no, nunca he tenido algún, algún problema eso. Claro, no, más que... Esa fotografía salió excelente. Es de ella de ella misma, Liliana Benítez, de Lagos de Moreno. Esa fue en, en un hotel muy, muy bonito. De, de Tepic, fue la Copa Vizcaya, ella, ella participó ahí, y de ahí nos fuimos al, creo que es Don Juan, Hotel Don Juan del Real, o algo así. No, ¿Dónde? Hotel, en, en, en un hotel ahí de, de Tepic, en la Copa ah, Vizcaya. Okay. Sí, Está sí. padre el formato, ¿te gusta? Ya vi que te gustan los formatos horizontales, panorámicos. En este caso se dio, mm. se dio ese, no, pues era era horizontal, de, de tamaño normal, sí. pero se me hizo más padre ese, ese formativo Sí Yo te sugiero ahí como crítica destructiva Ese, ese apagador Creo sí, que distrae sí. un poquito Pero la foto está excelente Bien, muy bien Y este Vamos a darle otra vuelta Porque sí, este No vi todas bien, a detalle sí. Pero esa fue casi eh, eh, eh, el evento fue. ¿Qué, qué, perdón, ¿qué lapso tienes tú de, de, de en cuanto a. de las. de las primeras fotos a las últimas, o todos tienen más o menos como. el mismo año? Este... No, no, esas fueron en el 2016. Ah, Entonces, ya. En cuanto a ella quedó. Okay. Bien es absoluta. absoluta. Este, fue el domingo y esa sesión se la hice el. el creo que un miércoles o jueves. Por eso de que se, ve, se ve todavía con pintura de de la competición. Ah, ok, ok. Sí. Sí, sí, sí. Está bueno, Carlos. Oye, ¿cómo, cómo definirías, digamos, digo, ya, si, ¿crees que tu trabajo... Ah, este, tiene. tiene eh, ha logrado un estilo, un estilo fotográfico, o, ha, o tiene alguna característica eh, que te marca, digamos, como es una foto así de, Car de Carlos eh, este, Rodríguez? O... No, no, no he llegado a tomar una característica, como decir, o sea, sabes que ese es el estilo, como. Peter Coulson, por ahí hay un fotógrafo de blanco y negro, excelentes fotografías. Él, él se dedica a eso. Yo, pues generalmente, si ves una fotografía y no, no, no dirás, este, ah, mira este Carlos. No, porque de mm. cierta forma no, no, no me defino tanto como sí, eso. ¿no? Si sí, sí. hago Bodoard, que es la enseñanza, yeah, okay. si hago de desnudo, este, trato de hacer de desnudo fit o a veces hago también igual de desnudo. Creo que creo, sí es que es difícil, ¿no? O sea, sí, o sea sí, conseguir, sí, conseguir sí, un estilo. Está, está difícil, ¿no? Pero, pero, cuál sería, digamos, como eh, ahora que, que, que estamos hablando, digamos, como entre fotógrafos y vamos a seguir presentando también los otros programas, más fotógrafos a la gente, digamos, que nos que nos ve cuál sería la diferencia entre o qué, cuál sería el diferenciador tú como si presentas un producto a la a la gente? Digamos, eh, ¿qué les ofreces? Que digas, es, es, para mí este es lo que, que este es sí. el que trabajo con Carlos, fotos. Sí, generalmente, pues obviamente yo trato, yo trato de acercarme al competidor fit tanto hombre como mujer. Este, si quieren hacer una sesión de fotos, se los ofrezco. Y, um, y ellos me dicen su idea. Me dicen su idea y ya se acaba compartiendo Nunca trato yo de llegar y decirles, ah, mire qué onda, a una mujer. Ah, mira, te voy a hacer unas fotos de desnudo. O sea, no llego así. Hace poco llegué con una, con una atleta eh, de aquí de Jalisco. Y obviamente ella, ella tiene mucha proyección. Ella tiene mucha proyección. Esta chica es Tiffany Absoluta. Acaba de ser. Entonces yo empecé con ella y le digo que quería hacer unas fotos, porque para mí es proyección. Es hablando de, de hacer colaboraciones. Para mí, ella es proyección. Entonces, sí hago unas fotos de las que ella quiere y unas fotos de las que yo quiero. En este caso, yo la abordo y le digo, ¿qué onda? ¿Cuándo trabajamos? ¿Cuándo hacemos unas fotos? Oye, me gustan unas fotos que por ahí tienes, este con un fondo medio gris, que la chava está así. Y todo? Ah, las fotos de desnudo. Sí, me gustan esas. Entonces digo yo, ah, qué, okay, perfecto. Pero también vamos haciendo fotos en, en gimnasio, en posándolos a, en los aparatos, porque la, la niña es alta, muy guapa y obviamente... Eh, da proyección tanto para ella en sus redes sociales como para, para mí. Este, y trato yo que primeramente me digan qué es lo que quieren y ya después lo, lo vamos canalizando, lo vamos canalizando y ya llegamos a un, a un producto que, que el, el competidor quiere, ya sea tanto hombre como mujer. Porque sí, vamos a, muchos no van a querer hombres, no van a querer una sesión en desnudo, igual mujeres no van a querer una sesión en desnudo. Es este, eh, iba a hacer una sesión de fotos en, en el grullo, este fin de semana va a haber un evento en el grullo y estaba ya apartándome con una chava, una chava wellness, de ahí del grullo este, pero se nos dificulta por los trayectos y todo, pero ella me, iba, ella me decía sabes que mira yo quiero fotos así, con body, con eh, chorlicra, este, como es bikini wellness obviamente tiene, y luego aparte tiene chi, el cabello así chino, muy grande, o sea, mm. cabello precioso, este, unos ojos así grandotes muy guapa la chava, este, y pues yo creo que la sesión iba a salir muy bien, pero yo creo que por los tiempos a la mera la, las hacemos para la siguiente semana, este no sé, sería cuestión de, de checarlo con ella. Así está el asunto. Mm -hmm. Bueno, pero no me contestaste la pregunta, Canico. Ah, <risa> pues, <risa> o sea, la cuestión era más, más, más bien cómo, o sea, has de cuenta, tú tienes a Ricky Barrola. Y tienes a Carlos Foto, o sea, ¿cuál sería tu, tu oferta, digamos, como, o tu diferenciador de que sabes que si vienes conmigo vas a obtener unas fotos, digamos? Porque diga, ahorita lo que te preguntaba, ¿no? no no todavía pocos fotógrafos tienen como un estilo, ¿no? Pero sí hay cierta característica, característica eh, que te marca como, como ¿sabes qué? Este a lo mejor trabaja de tal manera Carlos, ¿no? Entonces este... Pues, no lo ¿cómo, he pensado, ¿cómo, ¿Cómo lo calificas? Pues damos, dame un, una, una, un adjetivo, nada más, eh, para, para que la gente diga bueno. No lo he pensado, tío. No lo he pensado, a ver si por ahí alguien me, me ayuda. Órale, <risa> <risa> pues, sí. mira da, Dani, nos manda saludos. Un abrazo, Dani, ¿cómo estás? Sí, también voy a trabajar con ella. Este, algún día que se suba pronto, este, vamos pues, a tener unas buenas fotos. Eh, gracias a Isis López. Isis López. Eh, Isis pregunta: Así en la, es. En la competencia, el maquillaje debe ser muy cargado. Así pues, es. Pues sí y no. <risa> yo en cuanto a la... sí, sí es más cargado, pero lo que yo he visto en cuestión de las competidoras de que las pestañas tienen que pues tener un buen, un buen tamaño de pestañas, un que, no, que, que no, más bien como que no cierren tanto las, este, los vellos, digamos, porque si no hay una buena, sobre todo si no hay una buena iluminación te tapa el ojo y se te ve una pestañota. ¿no? Pero sí, normalmente es más cargado el maquillaje. Sí, es, es más cargado el maquillaje de, para una competencia que para una sesión fotográfica. Y en una sesión fotográfica, eh, por ejemplo, de desnudo debe ser eh, muy nude, muy, muy suave, muy tenue. Eh, al igual, de, eh, eh, ya sea de desnudo, ya sea en el gimnasio y todo, debe ser algo muy leve. ¿Por qué? Porque, pues, no vas al gimnasio bien maquillada y hacer ejercicio. Este, vamos a hacer a una sesión de Punto Godoard. Sí, tiene que ir maquillada porque es bonita la, prese, la presentación de, de, de ella. Este, porque unas fotos son sonrientes, otras fotos son este, con una risa sensual. Eh, eso es. Yo me caracterizo de igual mucho por eso, ¿no? En mis fotos van a ver este, sensualidad, no, ero, no erotismo, o sea, van a ser toques delicados en las fotos de Godoard. De, de en este, uh -huh. ese día, o de desnudo, como ven a ella, este. Claro. Un rostro, un rostro normal, este, Pues y... ahí ya más o menos estás definiendo tu estilo, Carlos, ¿no? Sí, sí, así es, así es muy. muy o bueno, tu sello, digamos, ahí como. Así es. Pues eso, ¿no? Algo, algo, algo que la gente, a, la, a lo mejor a los atletas. En claro oscuro, que sí enseño el pecho, pero muy claro oscuro, o sea. Ok sí sí sí es pero, vieja, pero no, o sea, yo trato de ser muy cuidadoso en eso, y tener mucho okay. cuidado. Excelente, pues, eh, creo que, creo que vamos a ir dando, dando por terminado el, el, el, el programa, pero bueno, pues, eh, me gustaría, eh, pues ahí lanzarte como un reto, a ver si se si nos da luego, que estemos en algún evento que, ya sé que vaya yo para Guadalajara o tú andas para acá, pero, pero sí estaría bien hacer una, un reto, uno a uno, una, dos, dos fotógrafos, una, una, ¿Un una modelo, modelo, un modelo, modelo ¿no? Sí, sí, claro. O, ojalá se dé y este a ver si hacemos ahí un cachito en vivo, lo demás grabado. no sí, sé sí. ¿Qué, más, ¿Qué más tienes? Este, ¿Quieres invitar a la gente este, este tu próximo... ¿Próxima cobertura? ¿Quieres este, anunciar algo? No, pues no, simplemente pues agradecer pues, el tiempo aquí de la, de la charla este, los, próximos, no, los, los próximos eventos es este fin de semana en el Brullo. después creo que a finales de agosto va a ser el Mr. Jalisco aquí después el 23, 24 de septiembre va a ser el Mr. México y yo siento que hasta ahí llegan hasta ahí llegarán los eventos este año. Muy bien, pues este... Pues no me queda también más que agradecerte, Carlos, y... Eh, Gracias a ti por, por, por pensar en mí y en esta plática que estuvo oh, pues, interesante. Como lo dijiste, pues no estamos peleados entre nosotros, aunque la gente luego piense que, que nos estamos... Sí, sí, nos andamos arrebatando los clientes y cosas por el estilo, pues creo que eso ya quedó en el, en el pasado, si alguna vez lo hubo, y este y bueno, pues comentarles, el próxima semana va a estar Ricky Barrola con nosotros, el próximo jueves a las 8 de la noche. Y, eh, bueno, también eventos, eventos este, este fin de semana, no se pierdan eh, el seminario de, de poses de la NPC con Frank Díaz, por ahí vamos a andar ahí, Fit Rock, vamos a, vamos a estar ahí, este, y, bueno, pues sí, obviamente, Mister México, eh, la sede del Mister México va a ser en el World Trade Center o en el Pepsi Center, corrígeme. El World, World Trade Center, y pues algunos eventos por ahí, más, ah, pues claro, la, la, por supuesto, el, el, el Natural Championships de la, de Fitness manía y estaremos por ahí en el septiembre, pro show, el Pro Show de, el Pro Show de, de, Tijuana, no, creo que ya es la próxima, no, de, dentro de, de 15 días, ¿no? El de Monterrey, el de Monterrey, los otros eventos de la NPC Sí, pero ok, si sí, de... están pendientes, todavía no, bueno, yo en particular todavía no, no, no sé a cuáles vaya, este, creo que ya Vallarta es el que viene más próximo, pero sí. bueno, todavía no, todo, yo no lo confirmo, ahí se los, se los pondré en la próxima, en el, en el, en el, próxima cápsula, y bueno, pues, nos despedimos, entonces, saludos a todos, este, perdieron a Julia, que se nos olvidó su nombre, pero Sí, sí, por ahí. Y, y, y, a, y a todos los demás que pues a lo mejor no, no se pudo poner ahí, o bueno no, no, nos, no nos da chance de poner fotos de todos tenemos que tener ahí un super sí ed editor de para poner a todos pero bueno, pues un abrazo Carlos, desde aquí desde de México un saludo para todos los que están aquí en línea o los que nos vean posteriormente en, exactamente en la pues, muchas gracias muchas gracias Alfonso y pues estamos en contacto Saludos.